Tuvimos que esperar tres años para volver a ver esta serie, pero no lo duden, valió la pena. Barry es una de las mejores series que hay en televisión. Las primeras dos temporadas de Barry recibieron un total de 30 nominaciones a los Emmys y 6 premios. Lo que inició con una tonta premisa de un asesino serial que quiere convertirse en actor y triunfar en Hollywood se ha convertido en un gran estudio de la condición humana. Barry quiere cambiar, pero no puede escapar de su pasado. Poco a poco está volviéndose loco, está perdido y desesperado. Como le dicen no Ho Hank, el perdón debe ser ganado. ¿Podrá Barry ser perdonado? Ese es el tema central en esta temporada que además de tratar un tema serio, lo hace ayudado de la comedia. Los chistes son buenos y personajes como No Ho Hank siguen haciéndome reír. La acción también es magnífica. Hay una secuencia en una autopista con unos motociclistas que parece sacada de Mad Max. Barry es una de mis series favoritas y estoy muy feliz de su regreso. A la tercera temporada le doy 4 estrellas y media.